Iniciar grabación, weón, de eh, todas las mierdas de Windows, y ahí está el juego grabándose. Bueno, ya, el príncipe Arturo está enamorado con la princesa, ¿eh? Ah, todo esto, Ghosts and, ghost and Ghost. ya, está enamorado, el weón se va y deja a la princesa sola en el castillo, y el weón se va por tres años, pues no puede ser tan caro quizás, para dónde se fue a wear? Ya, y el weón volvió cuando está quedando la cagada, pues, weón, ¿cachai? Queda la cagada y el castillo, y llegó un demonio, allá se puede ver la super gráfica y la gente corriendo, y ahí el loco entra en acción ¿Cachai? Y así es como parte el juego Donde la princesa va arrancando Le tiran un rayo Parece que le quitan el alma No alcanza a llegarle a Arturo Y le llega el caballo que lo matan Del demonio, weón Parece que se queda con el alma a la princesa No sé cómo es la wea Pero ya, esa es como la historia La superinta Quiero terminarlo rápido esta wea Porque es súper largo Y... No hay tiempo para pa, pa gastar tanta memoria en el computador. acá acá hay, hay una armadura. Anoche les quiero contar que me jugué esta weá, weón, y me la terminé y me siento súper bueno para la weá. Así que... Vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo para terminar, ¿Ya? O sea, obviamente estamos en un arcade, weón. Estamos con vías limitadas. Pero vamos a tratar de no jugar tanto, ¿cachai? Vamos a ser conscientes. Ya. Capaz que salga otro. Mira, aquí sale una caja. ¿Cachai? Ya la weá me la cebo, weón. pero el problema está en que en esa weá... Mira, aquí viene un, un vulture. Un cuervo. Ya, hay que cruzar ahí nomás? Pues, weón... No. Ay, miren, mi súper poder. ¿Cachai? A ver, ¿veamos qué había en la caja? No. Mala arma. Vamos a matar pajarito acá. Este joystick está súper bueno comparado con la weá que estaba jugando ayer. compadre weón. Me siento hasta el mejor del mundo con esta weá. Vamos. Ya aquí empieza el, el viento, compadre, weón. Nos agachamos, weón. Toda esta weá tiene un patrón, weón, ¿cachai? Aquí podéis seguir corriendo, ¿cachai? Un poco saltáis, weón. Ya. Y vamos. Ya, aquí se pone rara la weá. Mala leche. ¿eh? Porque te disparan por todos lados. Salen estas weá de.. de raíces, weón, no hay que hacerla corta. Ni siquiera la weón, no, no, no, no hay una weón no. Uh, ¿cachai weón? A ver vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, uh, weón, me rajé, weón, vamos Mira la wea igual disparó un chancho, ahí viene un chancho, estos chanchos se tiran Ya con todo, vamos rapidito nomás Ya de chancho No oh, mal, weón mala, mala, mala, mala, mala, mala Buena ya vamos, vamos, vamos, vamos, ¿cómo me va a matar este jefe, pues, weón? ¿Cómo me va a matar este jefe? Vamos. Ya, vamos, compadre, soy súper bueno, weón. Me he pasado, weón. Peor es que esta, weón. Esta cagada de juego, weón. Okay, listo, lo maté, compadre. Soy la raja, ya vamos. Saqué la llave, la primera llave, weón, y vamos bien. Ya nivel 2. Quiero puro terminarlo así. Que esta, weón, me la tengo que jugar dos veces para poder terminarlo, weón Al final, weón, te salen con un payaso, weón Puta, me tiraron esa arma, weón eh... No, yo prefiero dejarme morir antes que arriesgarme con esa arma No, mátenme Esa arma es súper mala, compadre, no, no, no, no No, no la comería Al igual que el hacha, weón, el, el hacha es un asco de arma, weón Mira, si las mejores armas, weón, son esta weá que está acá, que estoy jugando ahora. Y la daga. Tanta tortuga, weón. ¿Qué onda el juego, weón? Ayer no habían tantas weas. Debe ser otra versión. No. Puta, justo una caja, weón. Oh, qué onda, ¿por qué está tan brígido así? Vamos. Muchas weas rebotando, weón. Ya, vamos. Y aquí hay que saltar nomás, compadre, weón A ver, eh, ya démosle Casi me caigo, ya vamos Siempre hay que ir disparando acá, aquí hay dos weas que se caen Y aquí hay que saltar justo ahí Ya, vamos bien Y ahora corremos nomás, ¿cachai? Aquí nos podemos, agachar Para que no nos haga daño el fuego, ¿cachai? Y aquí no salten porque esa la te tira una, una, un peñascaso, ¿cachai? O sea, una calavera No, yo voy a correr nomás, weón, chao. Por último, a partir del otro level Igual me la eché la mierda. Vamos. No. Ya vamos. Aquí si salto, weón, hay un cofre, mira. Pero lo más probable es que salga un weón, weón. Ya, en esta parte hay que correr con todo nomás, weón. Porque se llenan estos monos chicos, weón. Hay que tener cuidado. Con tutti, con tutti, con tutti, con tutti. Vamos. Ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Puta, no lo alcancé Bueno, en esta parte hay que correr rápido nomás, weón, y matar esos monos ah, ¡Uh, buena! ¡Vamos! Me dieron otra oportunidad, así con el Jumpin' Junior El que yo el video del Jumpin' me entenderá Ya, aquí no hay cofre, nada, y llegamos al, primer, al segundo jefe Que es este perro Hay que darle con todo nomás, weón Hay que mantenerse agachado, porque el weón No, weón, me puse muy adelante. Que ponerse un poquito más atrás. Ya. Total la pelea del tiro, vamos. Ya. Qué al de con tono. Más para atrás ahí, eh, el weón se adelanta un poco. Ahí entre medio los fueguitos. Muérete, pues weón. Ya ahí murió. Vamos. Uf. para estimular el valor. Ya, nivel 3, weón, vamos. Quiero la daga, weón. Daga, daga, quiero que salga la daga, weón. Esos monos se tiran como los Los del. Ahí está la daga, weón. Listo, compadre, soy un weón como con como metralleta. Lo bueno es el poder de la daga cuando te comís la super armadura amarilla, ¿cachai? Tenía un poder que, al mantenerlo apretado El huevón se multiplica, entonces huevón, disparáis como súper rápido de a dos, así Como que duplicáis el damage Ya está, weón. hay que matarla rápido, huevón La va a tener que pasar rapidito por acá, huevón La corramos para allá, huevón Ya está, es como pescado, hay que tener cuidado, huevón Ojo que la weá va subiendo, por eso que los monos como que van bajando Ya, hay que pasar nomás, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Son como unos pescados, weón El señor de, de estos monos, weón Felicitaciones por su weá rara Ya Vamos, ya Las lenguas de estos monos Aquí saltamos, weón Y hay que calcular más o menos Ahí, perfecto ya, hay que tener cuidado con esas weas también. Estos cofres weones que salen. Y estos bichos. Es que nos, nos agachamos. Calculamos acá el salto. Para allá. Vamos. Vamos. Bicho. Saltamos. Saltamos. Esperamos una lengua que viene acá. Ya. Perfecto. Esperamos que se chupe la lengua. Y llegamos acá. Ya, compadre. Y acá debería venir el jefe. Que un ojo la wea. ¿Cachai? Ya. Hay que darle con todo nomás, weón de weón. Sin piedad, weón, sin piedad Ya, cuando el weón como que se pone así, weón, como que se pone... ¡No, weón! Ahí eh, murió Como que el weón hace como un, un círculo y se hace duro, se hace como inmortal Ya otro nivel más donde hay que hacer rápidamente acá, weón Hay que tener cuidado con estos bicharracos, weón ¿Cachai? Estas weas que salen de la nada Aquí lo que me da miedo es que me vaya a comer un arma que no me, no me sirva, chucha ya, y esos weones que, que aparecen de arriba, y si me pillan abajo, los buenos saltan, ¿cachai? Entonces.. hay que como estudiar los movimientos de los enemies. No te comáis esa weá, por favor. No te comáis esa weá, weón. Puta a ver. Nos vamos a asegurar, weón. No me quiero comer esa mierda de arma. Puta weón, soy un pato. Ya, pues weón, desconviértete. Ya. Con el cuidado, weón. Estos weones son satánicos, weón. Que no, no lo crean. ¡No! ¡Mata, no, bicho de mierda! ¡No! ¡Se la comió, weón! ¡Puta! Cagando el pobre Alejandro, weón, eh. ¡Puta la weá! Se comió el arma, weón. la weá, weón! No quería esa arma, weón. Puta, ¿qué, qué weá tengo en la cabeza? Mierda, weón, que me matan esas weas. No, Brigio, a ver acá qué hay Es un weá, weón. a cada rato salen esos weón. como mala leche la weá. Venga, aquí yo me voy por abajo, compadre ¿Cachai que el hueón se va a tirar Corre, no, no ¿Qué weá fue eso? la wea, no quería morir, man. Ya, pero podemos dejar el récord ahí. Vamos a poner el juego del recuerdo. Ya, en primer lugar. Y sacado la grabación, eso fue todo. Chao, gracias. No, weón, sigamos hasta que terminemos la weá. Nada de weá acá. le vamos le vamos A ver... Puta, de repente sale algo ahí. Pues a ver, cachemos Un weón. Ya. Soy un pato. Chucha. Puta la wea Buena. Esto me gustó. Es que no está tan mal la cosa. Vámonos, le vamos, le vamos, le vamos, Ya no hay gusano Uy, weón. ¡No! Vamos. Uh. No. Dispara tu weón, por favor. Uy, ya. Rapito. Vámonle, vámonle, vámonle, vámonle. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, mano Muéransela las mano. Más mano acá. De aquí, weón. Deja el caer para acá. Después para acá. Después salté de acá compadre, después acá weón, y después de nuevo weón, y... What? No se supone que tengo que llegar allá, ah bueno Bueno aquí lo que hay que hacer Está malo el juego pues weón, ahí salían una, sale una weá ahí ¿Cachai? Está malo el juego, o esta es otra versión Ah, pues weón. Vamos. Vamos, vamos rapidito. No me vayan a votar. No. no, no, no, no, no, no, no. me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer. Ah, ¡Muérete! Lo gusanos, lo gusanos ¡No! Uh, vamos, muérete. Me queda este, nomás, Me queda este, nomás No, no. Por último, pasemos la cola. Ahora. Que ese no más, quédese nomás, ese quédese no nomás, quédese nomás. Inflate, inflate. ¡Inflate! ¡Inflate! ¡Inflate, maldito! Se echa a perder el joystick. ¡No! ¡Que a uno nomás, weón! ¡Y la paso, weón! ¿Por qué no se muere la wea? ¡No, weón! ¡Puta, vaya! ¡No, weón! ¡Vamos! ¡Que a ese nomás! ¡Vamos! ¡Ahora muere! ¡Ah, oh, la pasé, weón! ¡Oh, qué paja, weón! Con la daga hubiera sido más fácil. Ya listo, estamos casi llegando al final de la wea, ¿cachai, weón? Ah, y vamos rapidito nomás. Ya, las, las gárgolas de mierda estas. No, ¿por qué, weón? ¿Por qué siempre esas gárgolas, weón? Siempre cagando toda la onda, weón. No cachando nada que este el juego el recuerdo, compadre, weón. Y aquí terminamos los videogames, ¿eh? Está sentado como los monos del... Del Final Fight, esos que están esperando a... Lo... Oh. Oye, esta es otra versión, weón Yo no había jugado a esta versión, weón eh. Aquí vamos a estar pegados Harto rato parece con esta cargolilla Puta, lo bueno que dispara arriba este, weón No, mal bueno, yo tengo una técnica para matar esta weá, ¿eh? un weón de mucha técnica. Pero con la daga, pues, weón. Bueno. Ya. Démosle, démosle, démosle, démosle. Mira la weá, hasta se esconde bajo tierra la weá. Cagando en la grabación.com. ¡Bueno! Y esta arma es más lenta que Río de Caca, pues, weón. Oh. ¡Bueno, vamos. Ya, la otra técnica acá, es que lo que pasa es que acá arriba salen dos gárgolas más Acá de repente sale un dragón Ya, que esta gárgola... Mira, ahí salió el dragón culeado ese, weón Voy a matar ese, weón Yo me la traigo para acá, para abajo, ¿cachai? no mal Lo bueno es que si la mato, weón Que no la mate Después para arriba se pone fácil el show, weón, pero puta. Puta, weón, no, no puede ser, weón. Démole, weón, démosle. Te veo que es muy fácil. Ups. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? A ver. Vamos. Vamos bien al menos, weón, con esta weón. Ya. Vamos, ya, bueno, no mato esa weá porque hay que ser un payaso, eso, weón, es la típica, ¿cachai? Ya, sé que es ser un clon. Puta, ya, fela. Queda una, queda una, queda una. Queda una, weón, y se acaba, y se acaba la pesadilla, weón, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Oh, wow. Muerte, pues mierda, ñé. Está la wea. weón. Ah, bueno. ¿Qué ahora en ese cofre, weón? Puta, weón. Vamos, queda una nueva. Vamos, buena. No podemos perder esta oportunidad, compadre. Avancemos. Vamos, no, está bien el joystick, sí. Hay que tener cuidado con esos dragones que salen acá arriba, weón. De eso estaba hablando. Esos chanchos vomitan, weón. Si tuviera la daga sería totalmente diferente la weá. La armadura por último, weón Ya Con esto me calmo, compadre Vamos Ven para acá, chancho No, weón, no Esta weón ¿De dónde salió ese dragón, weón? Si las weas estaban allá abajo weón. Mucho bicho, mucha wea Vamos Bueno, uff, al límite ¿Alguna armadura? ¿Algo por acá? Nada, no, nada no. Vamos, vamos, vamos, concentración, compadre, weón oh, Vamos Acá, ya Vamos Vamos Ya, está bien aquí Para abajo Vuelve a salir, y ahora con este, para arriba de aquí la weá se pone satánica, weón Porque aparecen estos weones Puta, quiero mi daga Quiero la daga, compadre Vamos, con esta arma no hago nada. Vamos, vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede, vamos, que se puede. Ahora, ya. Pega más, más débil esta arma que la mierda. Ya casi corro, aparece un cofre acá. Ya, ya, estas weas se pueden matar desde acá. Lo malo es que como yo les decía que no tengo la daga, ahora no sé si esta, esta weá sí si sí, le hace daño Mato primero ese Ah, oh, weón, casi me llega Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos No es que haya estar una hora acá con el mono así, bueno, si, sí, un rato nomás Veis, el weón igual le hace daño ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, King Arthur! pues, weón! Bueno, obviamente deben haber, weón, es que... puta que deben ser más secos y deben tener sus técnicas... Yo no, pues, weón. Yo... Soy un weón normal. Estoy jugando los juegos recuerdo nomás, weón. No me exijan. ¡Muérete! Ahora. Oh. Ya, pues weón, cuánto rato más, weón. Si sí, weón ya lo habría matado. Weón. Mira, pues weón. A una más. Quiero la daga, quiero la daga. Me quitaron mi daga. Ya, sé ¿sí? que es, es muy cobarde, ¿no? Que tendría que pasar todo de nuevo por weón, pues weón. No, no quiero hacer tontera. Más vale prevenir que lamentar. Ya, eso, está bien. ¿eh? Eso no queda nada. Ya, escupe fuego, escupe fuego. Ya. Ya. Mira, si esta arma no hace ni un daño más ordinaria. Más ordinaria que... Que flato de perro, la weón. A ver acá. De aquí creo que me dan super armor. Que no va a servir de nada porque, weón puta... No, esta guaya tira un... Mira, me van a matar Sabíamos, pues, weón, bueno. si sí, esta guaya de armas es más penca que la mierda, weón pues, bueno. No, y ahora con los ojos Nada que hacer, weón bueno. Ojalá que en esta versión parta de más, más adelante, weón bueno. Vamos A ver Ah, mira En la otra versión parto de abajo, weón bueno. Ya esto me gustó weón, es más es más buena onda la weón Por no decir que está más fácil la, el tema de dónde partís, ¿cachai? Ya, la raja Hasta me iría a poner allá, antes de que... a ver, vamos a probar Ya, uno Y dos Ya A ver, esto no le es la chunta Es de acá ya, corramos, weón. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Uh, weón. In your face. In your eyes. Vamos, compadre, weón. Denme una armadura, por favor, weón. Acá creo que sale una armadura, compadre. Acá, eh. Aquí. Ahora. Vamos. Armadura, no, oh, pues weón, no bajes. Aunque empiezan a aparecer estos weones que se creen del Galaxian. Vamos, se creen como el Galaxian, pues weón. Ya, otro weón más. ¿Cachai? Que como que. Que estar para arriba, weón, ahí, ¿cachai? Pa arriba adelante, pa para arriba adelante, pa para arriba adelante. Pa pa arriba adelante. No, mira el arma de mierda que tiraron ahí los weones, Bueno, esa le hicieron intencional, weón. Cagandolahonda.com. No, weón, vamos. Mira, si el weón que está. Ese mono de mierda, weón. Partiré más allá o no? Ah, mira, parto acá. Ya, tengo que admitir, weón, que lo, los puntos de, de salvado de donde partí, weón, son mucho más fáciles, weón. Puta joystick de mierda, weón. Ya, a ver, vemos si me dan la armadura o no, a Un weón. Ya vamos nomás, weón. Si ya echaba con estos pajarracos. Vamos. Sí, esta es la versión como fácil. Ya, esta weá te dispara a tres, weón. Y si te toca, te mata. Vamos, vamos, vamos. Qué buena, weón. la otra weá tenía que jugármelo entero, weón. Uy. Tenés cuidado para dónde va la abeja, weón. Jota, la abeja está de mierda. Ahí viene la abeja, weón La abeja, weón Cuenca. Podría correr más rápido Ah, pero le aseguro, weón, que con la daga lo hago cagar Si, sí, lo hago recagar al bicho, mierda weón. Ah, qué onda, se volvió loca la weón Es que tanto, disparo, weón Eran tres nomás, po, weón ya, a ver, mátame, ya, sí, mátame, ya. No, con esa arma ni un brigness. Ya, vamos. Ya, vamos a darle con todo nomás, weón, esta weá, bicho. Qué manera de perder bien esta weá, weón. No, lo más divertido que todo ¿no? Pero lo bueno es que todo de nuevo, de nuevo... Que tengo la posibilidad, compadre... Ya... Ya, y aquí es donde te dicen todo el payaseo, weón... Cachai, Arthur, tú... lo has logrado, pero bueno... Eh, ha llegado muy lejos... Pero... no está disponible para destruir a Lucifer... Porque... no puede pasar esta puerta... Devuélvete la villa... Y toma el poder mágico de, de los dioses de la batalla, eh, no, o de los mejores de la batalla, me no voy a decir. Eh, parece el alma de la princesa, ¿cachai? Eh, Arturo, eh, consigue la magia, la armadura mágica y abre la puerta de, de Magic Box la, la caja mágica. Estoy segura de que tú lo puedes lograr. ¿Mm? Buena suerte Arturo y creo en ti, ya. Yeah. Para que destruya Lucifer. Ya, toda la weá de nuevo. Pareciera que es satánico y todo el show, pero no es tanto. Una vez que ya soy 2.0, weón. Pasáis la weá rapidito. ¿Cachai? ¿Ven? como un pato. Ya, pues weón. Puta, el pato, weón. Vamos. Oh. Vamos. Ya. Armadura poderosa que están acá, weón. Ya. Ahí nos vamos a ir por abajo nomás, caro Nada, weá Vámonos, vámonos, vámonos, es que ahora lo. Ahora vamos a matar a.. al Demon. No, weón, puta, siempre cagando la onda, weón Puta, ¿eh? siempre cagando la weá Y de mala manera weón Ya weón Puta weón, soy un weón en pelota ya vamos, weón Escuchemos la musiquita, weón no. ya. como muy fácil, compadre, weón Vamos A ver, vamos, vamos por, a, por acá, para puro weón Para pa callar la onda Creo que acá hay un cofre, weón Uh, ahí está el cofre, vamos a ver que hay adentro Seco, compadre, seco, soy un weón. Un... Ya se los dije, weón, 2.0 Ya vamos, weón. muéranse, weón. Vamos, sigamos subiendo, ¿no? A ver qué weón hay por acá. Ups, ya sabemos que esos chanchos vomitan, weón, así que. Ups la planta de arriba y no... vamos. Mira ese chancho que está allá arriba, weón. ¡No, weón! Casi me llega el vómito del puerco, compadre. Uh, sabía que hay a disparar esa weá. Ahí va de nuevo, vamos. No hay chancho, no hay nada. Y ahora la pasamos de buena manera. Ya, este bueno nos puede matar, pues weón. Ya. Toda la weá de nuevo, dos veces. ¿Quién fue el weón que se le ocurrió matar Hacer Toda la weá, dos veces, Bueno, No haya creatividad para más mapa, weón. Vamos. Ya, compadre, soy un weón con la que. el 2 las turtles hay que tener cuidado con las turtles vamos nueva weón acá y me eso maten me maten me hagan daño miren la wea. acá ya sabemos que ahí hay, hay un hoyo que está también hay que tener cuidado con el bicho eh... Saltamos, saltamos rápidamente de nuevo, saltamos acá y aquí llegamos acá. Y disparando para que no. ¿Para dónde va weón? Para que no nos maten los, los bicharracos. Acá hay un doble salto. Corremos y cagamos. Ah, menos mal. Ya. ya al menos ya. Salvamos por acá. Tenemos un save state. O sea, un. un lugar donde partir. Ya, aquí la cargo la tira de su piedra. Va a querer matarme. Yo voy a correr nomás. ¡Chao, chao, weón! No, chao! Uh, por burlarme del weón. ¿De dónde voy a aparecer? Ah, muy bien. Ya, aquí empiezan a aparecer, como ya sabíamos, los monos de fuego. Está el weón seco. Vamos, vamos, vamos. Vamos rapidito. Ya. Mira, weón. Casi me como esa mierda, weón se la come la wea. A ver, veamos el payaso que sale acá. Puta, y me tenía que dar la wea. Lo bueno es que el viejito igual dispara, wea. Ya, vamos. Daga, por favor. Daga, por favor, daga, por favor. Vamos. Vamos, vamos, vamos, con Tutti. Azorran. A ver qué hay ahí, Daga. No. Un payaso, weón. Corramos nomás, weón. Así aparecemos más adelante. Puta, uh, los weón, no se aburren, weón, vamos Ya, llegamos al perro de nuevo Aquí le vamos a dar con todo, weón, este perro de mierda, weón aquí ya sabemos que hay que hacerlo un poco para atrás, weón Porque este buen ataca ahí, uh. No, no, no ¡Muérete! hoy oh, está dura la weá, weón! Ya, murió Uf, Calor, weón Ya, la parte donde bajamos y todo sal... No, esta parte... ¿Cachai que el juego no es tan complicado, weón, después de todo? O sea, igual se puede pasar, claro, we... Ahí está mi daga querida Ahí está mi daga querida, weón, que no la quiero volver a perder nunca más Vamos, no, esa wea no. Esa wea es muy ordinaria, weón. Te crea un escudo, weón, cuando tiráis el mega poder. Es muy mala. No la recomiendo. Caché que los monos, culiados, estos te tiran esa pelotita y te cagan toda la onda, Y actúan como, como les decían antes, como los monos del galaxy. No, ahora no me pienso comer esa wea, vamos. No, muéranse weón Pasa, weón, bueno Corre, weón Ya, llegamos a la parte de las lenguas Se pasado al menos la parte aburrida, weón Venga Esos monos, weón, tienen Un arma muy picante, weón hay que tener cuidado con esos pajarracos que de repente dejan como esas armas malas, weón Ya, calculamos el salto, saltamos acá Acá, después acá, acá y acá Ahí viene la lengua Vamos, vamos no Se chupa y me van a matar, weón Porque están esas weas de bicharracos, po, weón Ya, el juego del recuerdo. El juego del recuerdo. Ya, continuemos, continuemos. Ya, y ahí no puedo continuar y caga la weá. Bueno, lo peor de todo es que cago en partes muy weonas. Ese cofre te caga también, weón, porque. Vamos. No. Vamos. Perfecto. Ya llegamos al ojo, weón. Ahora matamos al ojo de nuevo. Vamos a hacer cagar ahora con mi super daga. ¡No, weón! Me parto de matar total parte de ahí. Uh, le dio la weá, se puso duro, se puso duro. Ya, ahí murió. Muy bien, una no, voz no, tan mal. Mm. En la corrida anterior, aquí en esta parte, perdí la daga, pues, weón. Tratemos de no perderla, weón. La daga la llega, weón, todo el rato. Acá donde maté un weón y salió el, el payaso del. A ver, acá, a ver. ¡No! ¡Soy un pato! ¡Soy un pato! no Ya, pues vamos, vamos, vamos. Ya. No, este weón que dispara, weón, antes de que me Me mate el gusano, weón. no, no, no, no, no, no, no, no, it, no, yo me mato, yo me mato. No voy a agarrar esa arma, olvídalo. Ya, nah, gusano, lo que queráis, pero esa arma nunca más. <risa> bueno, en el final se supone que te entregan otra arma, que es súper ultra poderosa la weá, con la que matáis al último mono. Entonces, ahí también es media que la weá. ¿Cacháis la daga, weón? Pasa a través de todo. Ya, ahora en no... el... Oh. Se me olvida que los guianas se tiran. Bueno. Vamos. Aquí hay que tener cuidado arriba también porque te pegáis con esa guia y te mata. Ya, rapidito nomás. Estamos acá, ya, vamos bien. Acá podemos saltar tranquilamente que matar rápido, no mal acá casi salto para acá No, forget it Mira, vamos a tratar de matar el, el mono como vamos pelota Nomás, ¿eh? pela Si no lo hacemos de nuevo, ¿cuál es el problema? Ya, todavía no, pero de ahí mismo Ya vamos Mira, weón bueno, Este lugar no me lo sabía, ¿dónde partí? ¿Qué hay arriba, eh? La zorra, weón. No, mal. Ya, vamos. Mira, ¿saben qué, weón? Voy a investigar ahora. ¿Por qué? Miren, porque antes no, no, no, no alcancé a llegar allá al otro lado, cachai. Y en, el, en la otra versión hay como una plataforma que te. Mira, cachai. Ahí, ah, ahí está la otra plataforma, weón. Ya, no importa si es la parte de ahí mismo. No. Acá, acá, acá. ¿Cachai? Ahí, acá, acá. Ah, ahí está la plataforma que antes me falló, pues, weón. Ya. Muérete rápido, muérete rápido, muérete rápido, muérete rápido, muérete rápido. ¿eh? Y ahora corremos hacia el centro, weón. Y vamos a darle rápidamente el corazón. Uh. Vamos a poner por acá, Carepan. Un poquito más acá. Vamos, que se puede matar ese. Queda uno, queda uno, queda uno. Queda uno. Listo, vamos. Muy bien, compadre. Last level. Ya vamos, weón, acá, weón. Tenemos que hacer cagar esta weá, salir la cargo la acá. Otra, oh, ya, mate. Vamos a pelearlo nomás. Tenemos daga. Soy otro con daga. Ah, no me conocías con daga. Yeah. Ya, dale. Vamos. Uh, weón. De mala manera, weón. Mira, la weón es ultra rápida, weón. Me esquivó la daga, weón. Dicen que no hay técnica para ese mono, pero sí, sí, la hay. Correr y devolverse. Ah, se la voy a pelear a los dos weón, a ver qué tanta weón. Oh, me la di de rudo. Igual de nuevo, vamos. No, esa weón. No, no se debe comer un arma que sea mala. Oye, qué brigidas son esas gárgolas, weón. No quería decirlo, pero sí. Vamos, mátala, mátala. Tú sabes que si la mata va a ser la última... Y no muere. Uh, vamos, vamos, vamos, vamos. Buena, compadre, vamos. A ver qué hay acá. Payaso. Hay que tener cuidado con el dragón acá Y todos los bicharracos que empiezan a salir por estos lados ya, otra cosa con daga ¡Oh! Me siento más confiado con mi super daga Vamos, ya llegamos al final, pues compadre ¿Qué opináis? Eh? Acá aparece un chancho también oh, Maldito pork Ahora con todo ya, ya la secuencia acá la sabemos, vamos, para arriba, acá, ahí, allá, de nuevo, sale sola y subimos. Y ahora lo vamos a hacer pedazo a este cuerpo. Mira qué velocidad, mira que hermoso. Ajá, lo llego a disfrutar. Ya. Igual memoria... A ver, ahora hay que hacer todo de nuevo, sí Ya. Es que tal vez parto ahí, pues. a ver, cachau Mira Bueno, aquí también se puede matar más rápido, cachai Ah, bueno, pero es que lo que pasa es que no lo he hecho aparecer Puta, me dejan, dejarme morir, weón, Es que quiero llegar con la mega armor, weón Y aquí hay una técnica, cachai Ah, no, weón, en verdad que ahora Ahora no te pasas la mega armadura Ahora te pasas la mega arma, weón. Sí, pero ahora te pasa la mega arma. Que es como un Hadouken la wea. Ahora no cachar, mira. Después de quemar a estos payasos. Ya estamos a puertas del final, compadre. Muérete luego, por favor. No va a faltar el que me va a decir Hay una técnica para que lo maté rápido Ahí abajo en el, los comentarios Bueno, sí pueden haber más técnicas Yo no... No, no me las sé, porque no bueno, me las puedo saber todas, ¿cachai? Mira, capaz que esa haya sido la técnica, pues bueno dejáis que el cofre aparezca Claro, pues, mira Mira Y lo ocupáis como plataforma ¿cachai? Para poder mirar Ya, muere, por favor Muérete, Muérete, pues, maldito... Ya, ya se acabó, compadre. Llegamos al final. Y aquí ahora sale una monja, mira. Está buena. ¡No! A mí me había salido una monjita. Debe ser porque no llegué con la Mega Armor, weón. Bueno. Ya, pero miren, observen el poder que tengo ahora, ¿cacha? Lo hice pedazo, el weón. Ya este también. Cacha, duro menos con Candy, weón. Ahora le vamos a dar estos ojos de mierda, weón. Vamos, weón, con todo, weón. Con tutti y guanti, vamos. Ya uno. Tenemos el poder, oh pues, weón, a ver. ¿Queréis meter? ¡No! Se es un mortal. ¡No! ¡Maricón, weón! Se es un mortal justo. No importa, compadre, vamos. Olvídalo, adiós. Adiós, oh. aquí sale la armadura Súper buena Pone... Bueno, ya... ¡No! ¡No, weón! ¡Menos mal, weón! ¡Mátenme! No, aquí me mato, aquí me mato No, chao No quiero agarrar armas, weón, ¿eh? No, ni cagando, mátenme, por favor, no, no me voy a... no, no me voy a comer esa arma, weón, olvídalo Por último, que me mate el tiempo, weón, pero esa arma ni cagando me la como ni cagando, ni cagándome como ser arma ordinaria Aquí este weón me va a quemar, ya No, ni cagándome como ser arma picante, weón. Esa arma cuando tú te la comes, weón, la weón pone como un, un escudo encima, weón. Es muy mala, weón. Y aparte que es lenta la weón. No cambio mi idea, compadre Ya vamos Ah, de nuevo está el lolo. Ah, y perdí la opción de la super mega. Ahí está, mira. No, malicón, weón. Ya igual le doy. No. Estoy con daga, compadre, weón. Soy inmortal con daga. ¿Cachai esta, weón? La podría haber hecho con la otra arma que llegué delante, weón. Ya, no hay opción de cofre acá, weón. Pues también me había salido una munita, weón, delante. Y me... y, o sea, no delante, sino que cuando jugué anoche, weón. Y me había dado como un Hadouken No, ya cagué acá, weón. Otra oportunidad. A ¿Eh? ver. No, si sí, esos ojos, weón, son. Son un enfermo, weón. Bueno, la maté antes de que se transformara la weá. Vamos. De aquí se supone que esa weá no da nada. De repente una armadura amarilla. Que no es malo. ahora nos podemos multiplicar por dos. Ahí está la monita. Cacha el ángel. ¡Ya, po! Ahí tengo el Mega Power, pues po, hueón. Ese es el Hadouken que yo les decía. Qué buena, weón! Ya, a ver, ahora. Bueno. La diagina ahí sale... Un arma toda a penca, weón Ya, esta weón la podemos matar rápido Bueno, y obviamente vamos a poder matar también rápido al... Ah, al bicharraco culiado este que sale acá, weón Capaz que lo matemos de una, eh No, me mató el tiro Ya, pero partimos ahí, weón, Ya vamos a ver el final La idea es llegar digno a la weá, weón. Pues, sí. pa ¿Para qué tan ordinario? Ya tenemos la mejor arma del juego... Ahora lo hacemos bolsa... Uh... Jota, weón, lo picaron, le picaron las patas... ¿Qué más ropa? Llama robo, así ya estamos en el final, pues, weón. Bueno, a ver, ya, déjame. Cuesta que sea, weón, no. ¡Ah, muere! No, hoy no hay salvación con esa weá, eh. O sea, ya, para donde la weá decidió ir, cagaste. Ya. Concentración normal, weón, ya. no, no tenéis de dónde salvarte con esa wea. Oye había que la wea lo, lo apretaba así el máximo y no continuaba. Ya terminémoslo por favor. Ya hay mucha persa wea, mucho weón. Ah, ya caché cómo matarlo, cuando tú lo... cuando te, te... ahí murió. Te tenés que quedar mirando para un lado para que el weón te siga. Así es la wea, cachai, y así el weón avanza para allá. Esa es la movida. Ya vamos al final, compadre. Aquí está el demonio, weón, hay que ponerse por acá, weón, y ahí darle con tu para arriba. Uh, podemos saltar las patas. Cachai, te puedes subir las patas, el hombro, y así te mueres. A ver, ya. Hay que tener. Hay que cachar cuando el weón dispara para allá. Muérete, por favor. Oh, que soy pájaro, weón. Oh, bueno. Mira, ya. Yo cacho, ya lo habría matado. este bueno hay que darle con todo, no más para arriba. Mira, ahora ahí. Ahí murió. Acabamos de terminar Ghost and Goblin, No, Ghost and Ghost. Y se acabó, pues compadre. Ahí llegó un pájaro, murió el demonio, le devolvió el alma a la mina. La vuelve a la vida y congratulación. <coughs> Perdón, estoy resfriado. Estoy fumando. Eh, Lucifer ha restaurado a los Ghosts, el no sé qué chucha del mundo Y ha hecho desaparecer Por tres años ha, ha sido desvanecido por tres años no sé. Arturo finalmente ha destruido a Lucifer Y disfruta La reputación de las fuerzas Del mundo, no sé. <coughs> Arturo ahora sabe Que el tiempo De que defendió el demonio de no sé qué cresta eh, y él está preparado para el enemigo para improvisar armas y, y tomar magia de poder que no sé qué cresta y no sé qué onda. Mucho tech. Ya, pues, bueno, ahí está terminado. Ahí los que quieran traducir, pónganme abajo en el, los textos en la weá. Pero, ¿qué dice? Obtiene el Psycho Cannon from ST de Michael después del Triumphal Battle de no sé qué onda. La gente, del alma, con, ha sido capturada el Lucifer, en los cuerpos, y ah, está súper bueno mi inglés. A ver, y la princesa... Ha reído. la tierra ha sido restaurada y la paz ha vuelto. ¿ya? Gracias por... al caballero Artur. Eh, pero no hay una razón para que God en, en mundo de los en el mundo, los demonios, no puedan ser restaurados, no sé. Ya bueno, la wea es que el loco la hizo. Ah, y ahora finalcito, ¿cachai? Te muestran como finalcillo. Te muestran como los nombres de algunos monos, ¿cachai? Oye, en HD me veo ver asqueroso bro. por el calor, weón. Bueno. Es que me dieron ganas de jugar a la wea nomás, sí. Cagado calor. Tenía que jugarlo, weón. Bueno. No es tan satánico este juego. A ver, opiniones si compadre, este juego, que es muy parecido a la versión de Super Golan Ghost, que es el de Super Nintendo eh, El de Super Nintendo igual es brigio, compadre, es mucho más difícil que esta wea Lo encuentro más difícil, weón, tiene más weá, más, no sé, weón Lo encuentro más complicado Además que tiene como esos niveles, ponte, ponte tú el, el nivel del mar, weón, que lenta la wea cachai Este es como que rápido, por eso que me gusta, cachai, que sea rapidito, al toque a todo esto, salió un juego que se llama Princess Smiling y algo así Battle Prince Smiling, que es como un remake parecido a este tipo de juegos, ¿cachai? Está bueno, está bueno, lo pueden descargar de Steam, o bajarlo por ahí Y nada, pues eso, weón, ¿qué más les puedo decir, weón? Puta, ¿sabéis qué weón? Con un par de prácticas más, esta weón la pasáis rajado, weón No es tan brígida No es tan complicada, weón bueno, ahora tenemos otro desafío, pues, bueno. terminemos el 1 Porque este es el 2, pues, bueno. esta weá salió, no me acuerdo en qué año weá. El otro salió parece en el 86, este en el 88, ni me acuerdo, ¿me Pero... Recuerdo esta weá, weón, puta, cuando lo vi por primera vez en unos... En unos en uno, en uno videojuegos que estaban por aquí, por la calle... En el Paseo Humano, subterráneo Cuando me iba a cortar el pelo, lo... Lo fui a ver O sea, me llevan cuando chico a cortarme el pelo ahí, iba, Ah, miren esa weá que hice ahí son las medidas del busto, de la cintura y no sé qué, y de la cola. Que son las mismas de Chun-Li. Y el rey Arturo ahí con su super explosión. Está buena es la princesa, hay que admitirlo. eso Esas medidas que ponen ahí es por eso. Ahí ya la típica weá del final. Ya, pues eso es todo, estimados. Espero que les haya gustado este super recurso, este cagado calor. Fin del juego. Y los espero en otro episodio del juego del recuerdo. Ya falta poco a fin de año, no creo que suba más. Eh, pero eso, pues bueno, me despido hasta el 2019 con Ghosts and Ghosts. Eh, ¿Cuál era este? El Ghost and, and Ghosts. Y nada, pues bueno, gracias a todos los que se suscribieron este año y buena onda. Les dejo un abrazo a todos los weones. Y salud, pues bueno, el próximo año vamos a ver si seguimos haciendo jueguitos del recuerdo. ¿Mm? Espero sus comentarios, buena onda y nos estamos viendo. Voy a cortar la sobregración ahora. Ya, que estén bien, cuídense.